Uh. J.M.I.A.R Coren Producer Desde Bogotá Bogotá Yo siempre vivía ganando Pero me puso a perder Nos conocimos bailando Y no la logro convencer Y es que Ella tiene el poder De seducir y no volver Tiene magia, Samuel, Dime si hoy te puedo ver uh. En la noche se acercala y se pone bonita, más bonita. Solo quiere andar y bailar con su parche de amigas. Ah, lo que no sabes es que yo vivo buscando la desde ese día. En la mía, y aunque me pegué en su cara no te de mí se iba. Dime por qué tan perdida. Quiero bailar contigo pero no estás. No sé. Yo en Bogotá, dime por qué tan perdida, acaso estás prohibida, te pierdes de por vida, voy vienes para acá, dame un ya ya sé bien mi rol, tú tienes el control, si tú me llamas yo te hago el favor, hey, si me buscas donde tú quieras, voy sé que apareces en noches como hoy, déjame saber tu nombre, yo vine hasta aquí solo para poder verte, de que cualquiera nunca usa que tú te asombre, yo voy detrás de ti, déjame conocer. Quiero saber tu nombre Vine hasta aquí solo para poder verte Sé que cualquiera lo no causa que tú te asombres me Voy detrás de ti, déjame conocerte Y solo porque Vienes en la noche, se acicala y se pone bonita Más bonita Solo quiere ganguear y bailar con su parche de amigas ah, Lo que no sabes es que yo vivo buscándola desde ese día En la mía Y aunque me pegué en su cara no te Iba, dime por qué tan perdida. Hace poco se dejó del ex y tengo que estar muy pendiente para volverla a ver. Sé que no está la orden ahorita, pero sí solterita. congo que no tiene novio ni lo necesita Papá, el 85 y no hay quien las gobierne. Sus cuerpos ya saben que hoy es viernes. Vamos a ver cómo la ingenio para verle. Ya te está servido pa' cuando quieras comerme. Déjame saber tu nombre. Yo vine hasta aquí solo para poder ver. está aquí solo para poder verte sé que cualquiera no causa que tú te asombres Voy detrás de ti, déjame conocerte Y solo porque uh. eh, Mayer Desde Bogotá La capital ah, El tiempo de Bogotá Andamos con el Goran Andamos con el Perro.